Vamos a configurar nuestro OBS para poder sacar clips con el mismo programa durante nuestras transmisiones en vivo. Cuando iniciemos transmisiones también debemos iniciar el buffer de reproducción o de repetición en este caso. Primero vamos a ir a ajustes, vamos a ir a salida a buffer de repetición y lo activamos. En este caso podemos colocar la cantidad de segundos que queremos que nos grabe vamos a poner 30 segundos le damos a aplicar y nos vamos a ir luego a atajos buscaremos buffer de repetición y asignaremos una tecla la cual nosotros apretaremos cuando queremos sacar un clip. en este caso la tecla suprimir le damos a aplicar y tenemos ya activado el buffer de repetición este buffer va a ser una grabación de los 30 segundos anteriores cuando apretemos la tecla asignada